Michis, del más Da Pablo. El giorno de hoy voy a hacer un entrenamiento bellísimo. Vamos a hacer un total body. Pero el giorno de hoy habíamos bisogno de un peso. Si tú en casa no hay una varilleta como cuesta, puedes prender una botella de agua de de un litro, dos litros. O si tú hay più peso en casa, puedes utilizarlo. Por ejemplo, que esta varilleta eh, tiene como máximo 20 kilos. Por el giorno de hoy. Yo voy a utilizar un manubri de, de 8 a 7 kilos, 7 kilos. Pero tú puedes utilizar uno de 10, uno de 20, uno de 30, uno de 40. Todo depende de tu objetivo. No, el, el objetivo de hoy es tonificar, tonificar. Está arribando el estate. Bueno, yo creo que esta ya cada vez, me, me, me resoconto. Bueno, tengo que estar un poco ¡piu, ligero. Invito a que te suscribas a este canal si ancora no te has suscrito a con este canal. Vamos a alinear nuestro cuerpo, vamos a alimentarlo, velo, vamos a mejorar nuestra salud, nuestra condición física. Serán de 6 a 7 ejercicios. Lo voy a repetir de 3, de 3, 3 vueltas, tres vueltas para que el video no se divente así lungo, Ok, lacho el peso, lacho el peso, lacho el peso. No dimentiquemos que que importante jugar ejercicio aeróbico y una sana y correcta alimentación. Es fundamental. Lograr nuestros objetivos Y estar en forma De estar consigo mismo Pío activo Pío cargo, con, con una buena disposición Para hacer todo lo que tú voy Vamos a iniciar con un poquito de, de movilidad Vamos a mover un poquito de bracha ta, ta, ta. Un poquito la espalda en dietro La espalda, la espalda, la espalda Avanti, avanti Su en yu Vamos a hacer un poquito de, de, de riscaldamento Porque vamos a iniciar nuestros ejercicios Vamos a entrar con una buena disposición, buena disposición, disposiciones Cinco minutos de calentamiento. Fano bene, fano bene, al menos tú ya entras cargo activo, con buena voluntad de hacer la actividad física. Ok, piego, piego, siempre muevo un poquito el pie y ta, ta, ta, ta, ta, Doy un calcio, un calcio, un calcio, un calcio. Ok, me piego, me piego, me piego, me piego. Salgo nuevamente, ta, me piego nuevamente. Fermo, fermo, li. Respira profundo. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Perfecto. encrocha un pie y lentamente, descendiendo, descendiendo, descendiendo, descendiendo, descendiendo, descendiendo, descendiendo. Toco tierra. Cambio, cambia, cambia, cambia, cambia, cambia, cambia, cambia, cambia. Cambia. Son en una pista ciclable Son en una pista ciclable Si viene una bicicleta y se porta la cámara, no es culpa mía, no es culpa mía. Ok, ahora vamos a portar el Talón, talón, talón Talón el glúteo, talones. Ah. Sí, sí, sí, sí, sí. Ok, cambia. Cambia, cambia, cambia, cambia. Cambia. Ok, perfecto, perfecto. Ta, ta, ta. Me muevo en el posto, me muevo, me muevo, me muevo. Ok, vamos a hacer un poquito de, de skipping. Vamos a tirar eh, progresivamente el ginocchio su. Vamos a hacerlo vamos a por 30 voltes, 30 voltes Topo de 30 voltes vamos a hacer 15 squash eh, jam, que será nuestro, nuestro ejercicio a cuerpo libre para riscaldar. Y por último, vamos a hacer. Eh, vamos a hacer 10 barpes 10 barpis, 10, 10, 10, 10, 10, 10, skipping, squash jump y 10 barpis. Ok, activo, puedes ver un poquito de agua. me hidrato, me hidrato, me hidrato, me hidrato. Ah, rica, rica el agua. siempre buenas disposiciones, voluntad, sacrificio, seis constantes, vas a ver grandes resultados. Ok, ok, ok, ok, ok, perfecto, perfecto, vamos a iniciar con nuestro skipping, habíamos dicho de 30, Dopo hacemos 10, 10, 15 jumping ya y 10 burpees. 3, 2, 1, vamos a hacer esto en punta de piedi. Uh, uso las manos como una atleta, uso las manos como una atleta, eso les guardo, uso las bracha uso las bracha en punta, punta, punta, punta, punta. <ríe> Díteme cuándo habré te preso el paso, cuando habré te preso el paso, vamos a continuar a, a contar, <ríe> vamos a continuar a contar. Ok, prepárate. A la voce de, de 3, 2, 1 se inicia, ok? Prepárate. 3, 2, 1. Via. 1 2 3 4 5 6 più su la gamba 7 8 9 10 in più 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ultima è 10, la 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 uh. <laughs> Se siente el polpacho, ¿no? Se siente el polpacho, se siente, se siente. Yo, por experiencia, son 25 años que me aleno. Me aleno de máximo 3 veces a semana. Pero son constantes en una corsa de velocidad no vince de resistencia no vince el più veloce sino el più costante ok, ¿cuánto vamos a fare? hayamos dicho que 15 jumping ya no, 15, 15 squashiamo me preparo, senza piegar el ginocchio con esta forma, dirrito dirrito 3, 2, 1, via 1 due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, uno, due, tre, quattro, cinque in più, uno, due, tre, quattro, quattro e cinque ok, respiro, lo importante cuando tú te alenes, respirar respirar ¿cuál continúa? estamos haciendo rescaldamiento después de este rescaldamiento entramos con nuestro ejercicio ejercicio total body ¿cuál continua, el barpis el barpees 3, 2, 1 Via, e scendo a aterra, abro y quito, 1, 2, ta, solamente puesto, basta, fácil, ¿no? Ok, me preparo, 3, 2, 1, via, 1, e yendo, 2, 3 Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. ¡Due en Piu! ¡Perfecto! Siempre la vida nos quiere de più. ¡Estoy en mi posto favorito! ¡Al lado de el bambú! el bambú fuerte como el bambú me piace, me piace me hidrato el patito cardiaco ha salido un poco pero que lo bien al menos entramos en, con buen con buenas condiciones con el cuore que va así bum ok, prendo el peso, el peso mío 8 kg, tú puedes prender 5 kg, 4 kg, 20 kg, 50 kg, lo que tú voy vamos a iniciar, nuestro primo ejercicio de gambe, gambe, gambe vamos a colocar el peso terra, guarda, mano en el girovita, mano en el girovita Mando el girovita, prendo el peso, ¿qué voy a hacer? Prendo el peso, ta, echando, ta, cuando sea aterra, tiro, su, así elaboramos un poco, le gambe y le spalle. ok, me preparo, vamos a abrir, Più largo que le spalle. Più largo que le spalle. importante, no portar el ginocchio avanti, sino, si no, si no, en dietro. En dietro, en dietro, en dietro el pompis, el pompis. Ok, me preparo. 3, 2, 1, ¡via! Vamos a hacer 10, 10, 10, 10, 10, ok. ¡Ta! ¡Ta! Aterra. 1, ¡Ta! ¡Ta! 2, 2, 2, 2. Ta. 3. 4. Ta. 5. Mira, mira, el inú que no se ha puesto Dietro. 6. 7. Otto. Último. Yes. Ok. Nuestra prima gamba. Nuestra prima gamba. Nuestra prima gamba. Cambio de gambe, cambio de gambe. Cambio de gambe. Dopo de esto vamos a hacer mountain climber. Me preparo. 3 2 1 Via. 1 2 2 3 Siento. Atrás. 4 abro grande 5 6 7 7 abro 8 9 pietro Ah Okay Se siente, no, se siente. Se siente. ¡Nessuno! Te regala niente. Vamos a Yungele Mountain Climber. ¿Cuánto vamos a hacer? Vamos a hacer 30 mountain claves 30, 30 Posiciones Tú lo puedes hacer así 1, 2 Yo lo voy a hacer un poquito veloce tu, tan, tan, tan, tan, tan. 30, 30 Prepárate Respira profundo 3, 2, 1 Vía 2, 3, 4 5, 6 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uf. Nuestro segundo ejercicio respira, respira maneja respiraciones, prende un cochino de, de agua hidrátate que vamos a hacer? próximo ejercicio vamos a hacer eh, piegamente piegamente su brazos piegamente piegamente le les, les me done le dones, le dones le donne fanno así, le donne, le el glúteo, su guarda de frente. Le donne, le donne, le El gomito, no fuori, indietro. El el gomito. Pa, pa. Ok. Así lo hacen le donne. Y nosotros hombres lo facciamo normale. Vamos a fare 12 piegamenti, 12, 12, 12, 3. Pero, ¿qué vamos a hacer? El primo normale. Nuestra segunda serie vamos a hacer un poquito una, una pícola modifica y esto es normal normal, normal. ok prepárate gómito no fores en dietro guardo de frente 3, 2, 1 vía 1, 2, 3, 4, 5 Ok, uh. ay ay ay, ay. que vamos a fare? Vamos a fare vamos a meterle Russian twist, Russian twist. En cuesta de labor de Russian twist, lo podemos fare sin zapeso, de esta forma, ta, ta. o si no, prende un peso, prende un peso, por ejemplo, yo. Voy a ayunar el peso. El peso, el peso, el peso. Cocine, cocine, masacro de piu. Me masacro de piu yo. ¿Cuánto vamos a fare? Vamos a fare 30, 30. 30. Se le ven los 15 y 15. Ok. Respiro profundo. Respiro, respiro, respiro. Due vueltas a semana me aleno yo. Due vueltas, dos vueltas. Máximo tres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 Uh. Se inicia, se inicia a sudar, se inicia a sudar. Ah. vamos a un ejercicio per, per, legame Vamos a hacer eh, Squats, squats o sentadillas sumo, sentadillas sumo, sentadillas sumo. Voy a aprender el peso. Voy a abrir grande. Voy, a, voy voy a aumentar el peso. Voy a aprender el doppio del peso un altro igual que vamos a fare vamos a fare con esto 1, 2, 3, 4 ¿cuántas vamos a fare? vamos a fare hacer... vamos a hacer 15 15 15 15 15 15 15 ok, Okay, abro grande, auro grande, auro grande grande, grande Abro grande, 3, 2, 1, via, 1, 2, 3, 4, 5, sonríe baby, 6, 7, 8, 9, 10, yú. 1, 2, 3, 4, 5, fermo, fermo, 1, 2, ja ah, ah, ah, ah. ay, ay, ay. Ay ay ay Vamos a hacer un poquito de de de esquina Dopo de esquina Le meto uno de De Bichipiti Total body Total Body Ok, esquina, esquina, esquina. Abro, abro. cuatro, esquina dirrita. Se va, se va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno en più. Ah. vamos a añadirle uno de bichipiti y por último le vamos a meter uno de, de cardio de cardio, de cardio a mí me a mí me piace metemos un peso echamos en A y le han en el B vado de, de A a B en corsa después te facho vedere. no te preocupes ok bichipiti bichipiti bichipiti Piego ligeramente el ginocchio. Tiro el pecho hacia avanti. Uno. Due. Tres. Cuatro. cinco, Seis. Respira. Siete, Ocho. nueve, Ah. Diez. Usa, usa la fuerza del abdomen. Ok. Perfecto. El último el último será el ejercicio de cardio. Ok. Meto un peso de esta forma. El alto lo meto. ¿Qué voy a hacer? Inicio de A o de B tocando. Toco. Toco de frente, torno indietro. Aproximadamente serán 2 metros y medio, 2 metros y medio. ¿Cuál es el objetivo? Falan lo más veloce, lo più veloce posible. 3, 2, 1, vía. ta 3, ta ta ta ta ta. Ta. Due. ta. Tres. toco toco toco toco, toco. 7, 8, 9, 10, 10, un entrenamiento completo, total body. Respira, respira. Un minuto de pausa e iniciamos de capo. 60 ¿no? se el total body ok, perfecto Respiro profundo lentamente vamos vamos a iniciar eh, a nuestro segundo round segundo round como de dicho prima, yo lo repito tres voltes tu casa me lo fai 4 que no vuelvo que el video se diviente tropo lungo Pablo, que es tropo lungo el video va bene te alenas ¿no? ok, prendo el peso Cambio de gambe, cambio de gambe. Cambio de gambe. Abro grande. 3. Mano en el girovita. Me concentro, 3. 2. 1. ¡Vía! ¡Da! 1. 2. 3. 4 5 6 Respira 7 8 9 10 daj one pił el bambú, el bambú me da energía cambio, cambio, cambio, cambio 3, 2, 1, vía 1 cierto? 2 3 4 5 Avorande 6 7 otto Continua. Montan Se siente la fatiga. Se siente. Pero con la fatiga es la que te va a ayudar a vincere, a estar en forma, a ver più, più diferencia en tu cuerpo. Montan Damos de estos es? 30. 30 mountain climber Vamos a hacer una modifica. Vamos a girar la gamba. Vamos a girarla, a girarla. 3, 2, 1, vía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 Vamo, uh. vamo, vamo! Andiamo! Tirano, Pablo de magrito. Sí, de magrito como de 3 a 4 kg de magrito. Es de magrito, pero piano piano prendo de nuevo mi peso. Ha habido problemas, problemas es que no mancan, pero tú debes ser fuerte de testa y no molares, no molares a la prima ni a la segunda dificultad, Cuál continua ciegamente. Piegamente. Piegamente. ¿cuánto pesado yo primo? 87, Adesso. eso? Son 84, 84, 84. Le donne, le donne, le donne, le donne, le donne. Le donne van a hacer puesto, le donne. Mano contraria, toca espalda contraria. ¿Tras? ¿Tras? Y no hay guamini. lo hacemos normales, como uomini, pero igualmente. Mano contraria. Toccas para la contraria. ¿Cuántas vamos a hacer? Vamos a hacer 12. 12. Ok. Me preparo. 3, 2, 1. ¡Viva! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Uh, uh. ¿Cuál continua? Rusia Rusia en twist, Rusia Rusia en twist. Pues Así se llama el ejercicio Se llama cosí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 No te dimenticare más de respirar cuando estéis haciendo el ejercicio. ¿Cuál continua? El sumo. El sumo, el sumo, el sumo. Con los dos peces. El sumo, el sumo, el sumo. Il zumo. Quanto erano? 15. 15 più 3. Altro grande. 3. 2. 1. Via. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2, 3, 4, 5, 1, 2, en 3. Uh, óptimo laboro, óptimo laboro, total body. Igual continua, esquina. Andiamo, andiamo a schiena, tre, due, uno via, uno, due, tre, quattro, bicipiti, piego leggermente il ginocchio, uso la fuerza del abdomen, se va, uno, nueve, tres, respira Por último la corseta, la corseta. Tres, dos, uno, vía. Toco, toco, toco. Dos, tres. Toco, toco, toco, toco. Cuatro. Usa un minuto. Respira Pablo. Respira. Último esfuerzo para mí. Último esfuerzo. Me recuerdo, si tú ancora no te has inscrito a este canal, inscríbete. Un saludo muy especial a Matilde, a Carlota, a Julia, Rafaela, Claudia, María, Federica, Federico, Andrea, Pertuti, a todas las personas que, que guardan este canal. Mile, miles, miles, miles, miles, gracias con este esfuerzo, vendrá, vendrá pagato, vendrá pagato, son seguro por 100% uh, Madre de Dios, ya se siente un entrenamiento total body, casi 35 minutos y 40 minutos de entrenamiento, vero, vero, vero, vero, ok vamos a, vamos a ver un poquito de agua, es eh, si igual un poquito de hidrataciones eh le un poco. Les recuerdo, aunque yo faccio lesiones online, me pueden escribir por físimas en Instagram, por privado que yo te respondo. Ah, Madonna, 60, Se 60, Se estamos en primavera. En primavera todo es más bello, más bello. Piú ligero, viene el sol, todo es molto cariño. Se alza uno, c'est el sol, c'est la motivación. Ok, último, último esfuerzo, último esfuerzo. Mano en el girovita. 3, 2, 1, via ¡Ta! Ellendo, 1, 1 2 3 4 5 6 7 Вот Pausa, pausa, pausa. Pausa, Pablo, pausa. 3, 2, 1, cambio. 1, 2. 4 Continua Montan Clive, prepárate, tres. 2, 1, 3. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3. Uh. Dame tu energía, Pegaso. Dame tu energía. Dame tua energia. Ah. ah. continua. Piegamenti. Le donne, le donne, le donne, le donne. Le donne, una a per te le donne. Le donne. Sta braccio avanti. E scendo. Braccio avanti. Uomini uguali. E ora lo facciamo normali 12, 12, 3, 2, 1, via. 1, 2, Se siente, se Cuál continua? Abdomen.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 Cual continua, el matador, el matador, fuete hidratarte, pero un poquito de agua. Sofacho de lato. 3 2 1 Via. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 Continua el labor de esquina. puestos ejercicios pueden ser repetidos de piú, Puedes aumentar el peso. Aunque el número de repeticiones. De 2 a 3 vueltas de semana van bien. 3, 2, 1, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12. Bicipiti. 3, 2, 1, piego ginocchio. Respira, pues este último ejercicio es un ejercicio de rapididad, no es posta. Tú metes un punto del A al B. Vaya adelante y toca. Torna indietro y toca, toca el objeto. Ok. Me preparo. 3. 2. 1. via, 10 voltes 1. 2. 3. Quattro. Cinque. Sei. Último labor, ótimo labor. Vamos a dar un poquito de estrecho. no Se inicia un poquito estreche, cambio de ejercicio. Arda, tiro, fui donde yo riesca. Ok, la otra, la otra, la otra, la otra. Cambia tu Tutaj due. Llegar el ginocchio Cambio, cambio, cambio, cambio. Cambia. Meto adentro y echando fui donde yo riesca, inhalo, exalo. okay, cambia, cambia, cambia, cambia. planta con planta cambia en crocha cambia limpia Perfecto. Piego ginocchio Giro solamente el dorso Cambia Delato espacio dietro avanti una piccola presión al gomito respiro profundo inhalo, respiro profundo, cambia dietro uno, dos, abro uno, dos, abro 1, 2, abro 8 aria nuevamente nuevamente Ah! Habíamos finito. Mille, mille, mille, mille. gracias a todas las personas que se han allenato del inicio a la fin. Tutto este esfuerzo vendrá pagado. De cuore, Pablo.